I don't know what it is Oh, I know the rest of the hours for yourself And if you love me, I'm in the chance Maybe not right now, better I'm here to help with what it is Solo te tengo aquí Llevo separando el hace Como nunca te vivas, te vivo, no se popular Si sí, quieres que viento, pues pregunta las demás será que sí será que no, ha no que Porque